Para los objetivos de campaña, usaremos Power Editor para crear campañas de publicidad de acuerdo al objetivo definido en tu estrategia de marketing para tus redes sociales de acuerdo a lo que platicamos y acordamos en tu sesión de asesoría personalizada. Facebook tiene una variedad suficiente de objetivos de acuerdo a tus estrategias. Analiza cada una de ellas y aplica la indicada para tu estrategia específica. Los objetivos son los siguientes. Reconocimiento de marca. Aumentar el reconocimiento de tu marca llegando a las personas con más probabilidades de interesarse por ella. Alcance. Muestra tu anuncio a la mayor cantidad posible de personas. Sobre todo cuando has inventado un grupo muy pequeño, quizás de clientes que ya, que ya te han comprado y quieres demandarles una oferta específica, alcance es una, una buena estrategia. Tráfico. Atrae a más personas a tu destino dentro o fuera de Facebook. Alcanzar tráfico hacia un sitio web o hacia una página de aterrizaje. Interacciones. Consigue más interacciones con tus publicaciones. Me gusta de la página, respuestas a eventos y solicitudes de ofertas Consigue que más personas vean tu publicación o página e interactúen con ellas La interacción puede incluir comentarios, contenido, compartido, me gusta, respuestas a eventos y solicitudes de ofertas Instalaciones de la aplicación Atrae personas a la tienda para que compren tu aplicación Consigue más interacciones con tus publicaciones me gusta de la página, respuestas a eventos y solicitudes de ofertas. Reproducciones de video. Promociona videos que muestren imágenes inéditas, lanzamientos de productos o historias de clientes para impulsar el reconocimiento de tu marca. Generación de clientes potenciales o leads. Recopila información de clientes potenciales de personas interesadas en tu negocio y la información cuando el cliente va a acceder a ella ya aparece su información. Entonces lo único que tienen que hacer es darle clic. No necesitan llenar datos, ya Facebook se los da. Conversiones. Genera acciones valiosas en tu sitio web o aplicación. Consigue que las personas realicen acciones valiosas en tu sitio web o aplicación. Por ejemplo, agregar la información de pago o realizar una compra. Usarás el pixel de Facebook o los eventos de la aplicación para realizar un segmento de las conversiones y medirlas. Venta de catálogo de productos. Crea anuncios que muestren automáticamente productos de tu catálogo según el público objetivo. Visitas en el negocio. Consigue que más personas que se encuentran cerca visiten tu establecimiento físico. Con el objetivo de visitas en el negocio, puedes crear anuncios locales dinámicos para varios establecimientos, por lo que aumentarán las visitas y las ventas en las tiendas. Además podrás dirigirte a personas que se encuentren a una determinada distancia de uno o varios de tus establecimientos mediante anuncios diseñados para animarlas a acudir a la ubicación más cercana o a ponerse en contacto con su personal. Lograr que las personas vayan a una tienda, un restaurante, un concesionario o cualquier otro tipo de empresas es un objetivo de marketing importante para todas las empresas que tienen ubicaciones físicas.